Pues ya, sin, sin más preámbulos, pues iniciamos con esta sesión de ejercicios. Eh, les voy a compartir por aquí una pequeña presentación y veremos algunos problemas. Ahora, eh, algunos de esos problemas son... De razonamiento, otros problemas son de operaciones y otros son teóricos, es decir, no se necesita hacer operaciones, solamente conocer un poco de teoría y relacionar algo de información y también memorizar, es lo que les va a ayudar a responder de manera correcta. Empezamos con el primer problema. Bien, muy bien. Entonces, el primer problema es este. Tenemos un pequeño dibujo, que eh, es un plano cartesiano. Recordemos que este es un plano cartesiano. Por aquí está el eje de las X. Por aquí está el eje de las Y. Y nos preguntan cuánto debe de valer X. Eh, hay muchas maneras de resolver este problema. Alguien por ahí quizás dirá, bueno, esto es que geometría analítica, ¿no? Porque tengo el plano cartesiano. Esa este es la coordenada 0,0. Este es el origen. Y seguro trata de distancia entre dos puntos. Muy bien, si eso fue lo que pensaste, estás en lo correcto. Así lo puedes resolver como distancia entre dos puntos. Pero también podemos utilizar un poco de geometría más básica, geometría básica. Y aquí podríamos formar un pequeño triángulo. Formamos un pequeño triángulo y con esto vamos a resolver este problema. Entonces, vamos a poner esto en el pizarrón. Vamos a tratar de encontrar la respuesta con algunos cálculos y veamos qué obtenemos. Entonces, vamos a poner en el pizarrón un pequeño dibujo. Eh, tenemos por aquí plano cartesiano, tenemos por aquí esto y por aquí está la coordenada 6,3. Ahora, algo muy importante en este dibujo es que ustedes pueden observar que se forma un triángulo. Este triángulo que está acá, por la forma de la coordenada, por, por el orden del que se escribe la coordenada, podemos eh, saber que esto debe de valer 6 y que esto debe de valer 3. Y aquí tenemos una X. Eso significa que mi problema que parecía de fomentía analítica en realidad es un problema más sencillo y lo único que involucra es eso que ya estás pensando, yo lo sé, se llama teorema, teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Ustedes recordarán que el teorema de Pitágoras uno lo ha visto desde la secundaria. Recuerden que el examen de admisión a la universidad es de conocimientos básicos, es algo que deberíamos de saber. Y no importa si no lo recuerdas, para eso está esta transmisión. Entonces, recordemos que en el teorema de Pitágoras dice que primero va la hipotenusa, la hipotenusa. Recuerden quién es la hipotenusa. La hipotenusa siempre será el lado inclinado, es hipotenusa. Y los otros lados se llaman catetos. Entonces, eh, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso x, x al cuadrado debe ser lo mismo que los otros catetos al cuadrado sumándose o a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Yo sé que en este momento parece algo enredado, pero en realidad es muy sencillo, recuerda, la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que la suma, ¿la suma de quién? De los catetos al cuadrado, cada cateto debe estar al cuadrado. Y ya de aquí solamente eh, se necesita resolver esta pequeña ecuación, por ejemplo de aquí es x al cuadrado, es lo mismo que... 6 al cuadrado, ¿qué es 6 al cuadrado? No es 12, ¿verdad? No es 6 por 2, es 6 por 6. ¿Y cuánto es 6 por 6? Pues esto es 36, más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado no es 6, 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea, 9. Y de aquí tenemos que x al cuadrado es lo mismo que esta suma. Eh, de esta suma obtenemos 45. Y entonces ahora tenemos que eh, encontrar, ahora pensemos un momento, ¿qué significa esto? ¿Que la respuesta es 45? No, ¿verdad? Eso no significa que la respuesta está 45. Porque yo quiero encontrar el valor de X. Y aquí que dice X al cuadrado. Entonces, ¿qué, ¿qué significa que es la respuesta? Pues la respuesta tiene que ser raíz cuadrada de 45. Recuerden cómo se quita un cuadrado. ¿Cómo se quita un cuadrado? Sacando raíz cuadrada de ambos lados. Por esta razón, la respuesta tiene que ser raíz de 45. Ahora, aquí viene algo muy importante. Vamos a proyectar nuevamente el problema. Seguramente ustedes recordarán esto de, de la escuela. Recordarán que después de hacer esas comparaciones llega el resultado. Pero en los incisos, pues resulta que no tenemos exactamente eso. O sea, no tenemos, eh, digo, no tenemos carácter por carácter eso que está ahí en el pizarrón, que es raíz de 45. ¿Qué significa esto? Que el examen está mal, que el examen se equivocó. No. Por ejemplo, aquí uno, si va un poco despistado, puede pensar que la respuesta es A. Pero no, la respuesta no es A, porque aquí dice 45, no raíz de 45. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un pequeño paso. A ese paso se le va a llamar simplificación. Simplificación de radicales. Simplificación de radicales. Ahora, seguramente, seguramente, con lo que ya sabes de matemáticas, habrás llegado hasta este punto. Y eso está, está muy bien. En el examen, normalmente las operaciones son sencillas, como lo acabamos de ver. Nada más que a veces te suelen pedir un paso extra. Y ese paso extra es para el que a veces no estamos preparados o no lo tenemos en mente. Justo para esa situación, para que estés preparado. Para que cuando llegue el examen, sepas que todavía te hace falta otro paso. El paso que nos hace falta entonces es la simplificación de radicales. ¿Cómo se hace? Se puede hacer de diferentes maneras. Eh, a mi parecer, una de las más sencillas es la siguiente. Lo que vamos a hacer es escribir el 45 como eh, una multiplicación. Recuerden esto seguramente de la primaria, de que se le puede sacar mitad, se le puede sacar tercera, se le puede sacar quinta y todo lo que se le pueda sacar. Por ejemplo, el 45 no lo podemos sacar a mitad. Eh, dirán ustedes, pues, se le puede sacar quinta no Es, es fácil, se pues, le puede sacar quinta Le sacamos quinta ¿verdad? Pues la quinta de 45, pues es 9 Y luego al 9, ¿qué le podemos sacar? Le podemos sacar, no sé, tercera por ejemplo De hecho es lo único que le puede sacar tercera Y entonces aquí nos queda otra vez 3 Y otra vez tercera y tenemos 1 Una vez que llegamos a 1 Ya terminamos el proceso Recuerden esto, se le saca quinta, 9 Se le saca tercera, 3 Se le saca tercera, nos queda 1 y entonces significa que la raíz de 45 es lo mismo que lo que quede de este lado es muy importante. Lo que van a hacer es observar si hay algún número que se repite de este lado. ¿Hay algún número que se repita? Sí, se repite el 3. Como se repitió el 3, lo que voy a hacer es anotar el 3. Pero no nada más anoto el 3, pongo al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repitió el 3. ¿Por qué voy a hacer ahora? Voy a anotar los otros números que aparecen por aquí. Como lo único que me aparece es un 5, pues simplemente anoto 5. Listo. Está fácil. Recuerden, si se repite algún número, ponen ese número y le ponen al cuadrado. Y al final quedan los números que no, no tienen su pareja. Ahora, ya que está escrito de esta manera, lo que vamos a hacer es separarlo. Voy a escribir raíz de 3 al cuadrado y voy a escribir raíz de 5. De aquí ya está fácil, porque seguramente recordarás que eh, por ahí alguna propiedad de matemáticas te dice que es una raíz tienes un cuadrado que se puede cancelar y no se cancela todo o sea se cancela la expresión de la raíz y se cancela el cuadrado pero te sigue quedando este número de que te queda 3 raíz de 5 esta es la respuesta final y esa es la respuesta correcta que seguramente va a venir en tu examen de admisión eh, espero que hasta aquí todo esté quedando claro si no está claro Ustedes siéntanse eh, con la libertad de, eh, pues de encender el micrófono, preguntar las dudas que tengan. O en el caso de que estén en, en Facebook, pues pueden preguntar en los comentarios. Pueden hacer ahí algún comentario, alguna observación o alguna duda que tengan en general de, estos, de estas sesiones. Eh, si esto vendría... Eh, ah, por aquí nos preguntan. ¿Esto vendría en un examen nacional general examen? Sí, eh, ¿por qué? Pues porque esto es un tema eh, muy básico. Yo sé que las diferentes universidades a veces tienen temarios que son relativamente distintos, pero solamente son los últimos temas los que son un poco distintos. Este, por ejemplo, el tema principal de aquí es Teorema de Pitágoras. Por esa razón, es algo que sí podría venir sin ningún problema. O sea, sin ningún problema, esto va a venir en la universidad que quieran, Seguro, bien. Ahora, eh, ¿qué más tenemos por acá? Muy bien. Excelente. Qué buena noticia por aquí. Entonces, eh, de esta manera es como resolvemos este problema. Recuerden cuál era, cuál era eh, el problema de este ejercicio. Pues tenemos que encontrar el valor de X. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Encontramos el valor de X. Pero además de eso, como paso extra, tenemos que simplificar la raíz. Y quiero que esto sea la moraleja de este problema. Que a veces no basta con hacer los cálculos. Tenemos que llegar a un paso más todavía. Y eso es vamos con el, siguiente, con el siguiente problema. Y ya pueden revisar en, nuestros, en los comentarios, ya pueden revisar en los comentarios nuestro grupo de clases gratuitas. También ya pueden revisar por ahí. En un momento se les va a poner el, el link de enlace para, este, para nuestro grupo de WhatsApp. Recuerden que en nuestro grupo de WhatsApp ustedes pueden consultar información, pueden consultar información sobre, sobre los, los, las convocatorias. Ahí uno está al pendiente cuando sale, eh, cuáles son las fechas importantes y todo lo demás. Entonces acabamos de resolver esta y acabamos de ver que la respuesta correcta es el inciso C, 3 raíz de 5. Si, eh, si ustedes están en nuestros cursos, no se preocupen, esto se ve con, con el tiempo necesario. Y pues por ahí les voy a enseñar más tips para que se esto sea un poco más rápido. Ahora, entre los, diferentes, entre los diferentes temas que les pueden preguntar, pues está también los de precálculo. De, dependiendo, ahora sí, este tema dependiendo de dónde estudiaron. Dependiendo de dónde estudiaron, seguramente habrán visto este, en el bachillerato. Seguramente no, todo depende de dónde habrán estudiado. Y eh, entonces, este es un tema muy importante. Un tema muy importante, pero es muy sencillo de responder. Vamos a responder eso. Ahora, la respuesta es demasiado sencilla, pero no me gustaría que se quedara en algo como, como, ¿qué fácil es esto? No vale la pena estudiarlo. Eh, les voy a explicar un poco más sobre esta respuesta. Observen esta pregunta. Dice, determina el rango de f de x igual a 3 seno de x. Queremos encontrar el rango de este, este tema. Pertenece pues a, a materia de precálculo. O en algunos lugares se les llama matemáticas 4 o algo así. O incluso algunos los ven hasta cálculo diferencial. Entonces, aquí por ejemplo, eh, el tema de rango es bastante amplio. Es muy amplio. En la escuela seguramente, pues, si ven este tema, seguramente van a ver un montón de funciones, eh, va a estar un poco complicado. Pero, no se preocupen porque el examen de admisión, si pregunta por rango, no les, va a hacer, no les va a preguntar sobre cualquier función que se les ocurra. Va a preguntar sobre funciones específicas. Y una de esas funciones específicas es la de seno. Entonces, nosotros queremos averiguar esto, el rango de la función f de x igual a 3 seno de x. La clave para la respuesta de esto es la siguiente. Nos vamos a aprender lo siguiente. Que cada vez que alguien me pregunte por el rango. Cada vez que alguien me pregunte por el rango de la función seno. No tiene un 3, no tiene un 4, solamente seno de x. Esto es como que la base. Cada vez que alguien me pregunte por el rango de seno de x. La respuesta es muy sencilla, vamos a poner un intervalo, eso es muy importante, es un intervalo. Recuerden que los intervalos siempre aparece primero el número más pequeño y después el más grande. En este caso voy, vamos a poner menos "-1,1", esa es la respuesta. Esa es la respuesta del rango de seno de X. Y quiero que quede este claro, porque aquí donde está el seno, eh, pareciera que aquí no hay ningún número, pero en realidad sí hay un número. ¿Qué número está aquí? Está el número 1, un seno de X. Por esto, por esta razón, es, bueno, por este por otras razones, la respuesta es menos 1,1, porque aquí tenemos un 1. Si aquí tuviésemos un 2, la respuesta sería menos 2,2. Aquí, ¿qué nos están diciendo? Nos están preguntando por el rango de 3 seno de X. Ya vimos que cuando es un seno de X es menos 1,1. Cuando es 3 seno de X, ¿cómo sería? Ya lo tienes. La respuesta es menos 3,3. Y entonces dirás, pues qué fácil, qué fácil estaba esta pregunta. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el problema aquí? Que deben de tener mucho cuidado porque seguramente otro inciso será así. Si no le tenemos, si no le tenemos el, el debido respeto a esta pregunta, a este tema, eh, seguramente eh, pues nos podremos equivocar y se nos va a olvidar fácilmente. Así como lo aprendimos, así se nos va a olvidar. Pues recuerden que la respuesta es con corchetes. Esa es la respuesta correcta, eso es incorrecto. Con corchetes, y es el número que está acá afuera, es el que se le pone aquí y aquí. Y pues no importa si por aquí tiene un x más 2, no importa si aquí tiene un 4x, da lo mismo, lo único que importa es el número que esté en la parte de acá afuera, entonces recuerden el examen de la UNAM, el examen del POLI, el examen de la UAM el examen que ustedes quieran eh, les va a preguntar sobre el rango y esto que está acá, ahora tengan mucho cuidado porque hay otro tema bastante parecido que se llama dominio hay otro tema que se llama dominio y con eso sí hay que tener mucho cuidado, pero cuando les preguntan por rango, súper fácil, nada más el número que está afuera le ponen negativo y positivo y entre corchetes y ya esa es la respuesta correcta hasta aquí todo bien Entonces, es un tema muy fácil, un tema muy fácil, eh, recuerden esto, la palabra rango. Eh, no hay que hacer operaciones, no hay que hacer multiplicaciones, nada, nada, solamente memorizar. Aquí no tienen de otra más que memorizar. Van a memorizar la palabra rango y la función seno. Eh, seguramente... Se preguntarán, ¿y es lo único que me pueden preguntar? O sea, ¿no será que me puedan preguntar otra cosa? La respuesta es sí, seguramente te puedan preguntar por algo más. Rango, y aquí te van a poner, no sé, por ejemplo, una raíz cuadrada, eh, un logaritmo natural, tal vez te pueden poner un coseno, una tangente o algún polinomio. Eh, no te preocupes por eso, tenemos nuestro grupo de clases de gratuitas. Si quieres saber más al respecto, puedes unirte a este grupo de Facebook que está en los comentarios y ahí podrás encontrar seguramente alguna sesión gratuita donde explicamos estos temas, entonces recuerda quiero que te vayas con esto que cuando te pregunten por rango y sea seno, lo único que importa es el número que está en la parte de afuera el número que está en la parte de afuera, nada más nada más para cerrar este, este tema, pues me gustaría poner un último ejemplo, ¿no? ¿qué tal si me dicen? muy bien, yo quiero que me digas cuál es el rango cuál es el rango de la función f de x igual a 8 seno de X, así como lo acabamos de aprender, lo único que importa cuando nos preguntan por el rango lo único que importa, y si es seno ¿eh? y si es seno, lo único que importa es el número que está en la parte de afuera y pues ya, el rango es el negativo, el positivo entre corchetes y se acabó eso es todo, ya, no hay nada más que hacer muy bien, espero que todo esto esté claro, eh, y eso sí continuamos y les pongo el siguiente problema Ahora, eh, tenemos este último problema. Este último problema corresponde específicamente a, a la materia de cálculo diferencial, que es lo que se ve, como les dije, al último del bachillerato. Y nos ponen esta pregunta, ¿cuál de las siguientes expresiones representa a la derivada? Este sí, incluso llevando la materia de cálculo diferencial, algunos, algunos estudiantes no lo pueden responder. Y esto es porque a veces no se nos enseña, eh, no se nos enseña esto en, en la escuela. Eh, uno lo termina aprendiendo, pues leyendo aparte o, o estudiando por su cuenta, buscando bancos de preguntas, eh, no sé, viendo cosas en YouTube y así. Aquí no hay que hacer operaciones, absolutamente nada de operaciones. Solamente tenemos que memorizar la respuesta correcta y eh, utilizar un pequeño razonamiento nada más. Por ejemplo, aquí la respuesta correcta la respuesta correcta es el inciso B. El inciso B. No importa que no hayas llevado esta materia. No importa que no la vayas a llevar. Eh, en esta sesión acabas de aprender que la derivada se escribe de esta forma. Vas a poner la palabra LIM. Eh, debes aprenderte esta estructura. Debe llevar un menos a fuerza. Te voy a dar algunas, algunas pistas que te va a ayudar a la hora de, del examen. Para empezar debe llevar un menos. Una vez que sepas que lleva un menos, eh, pues como que la expresión importante debe estar en la parte de arriba de la fracción. Por ejemplo, podemos descartar el inciso C porque como que la, la parte importante está en la parte del denominador. Eso como que se descarta, porque como que lo más está en la parte de abajo. Por eso se descarta el inciso C. Luego, descartamos el inciso D porque tiene un más. No va a llevar un más. Seguro lleva un menos en la parte de medio. Y nos quedamos con dos. Nos quedamos con el inciso A. Y nos quedamos con el inciso B. La respuesta correcta es el inciso B, como dije. Y la clave está en que la letra que esté aquí, debajo de esto que dice lim es lo que tiene que estar acá. Es lo mismo, la misma letra. Eh, es, eso tiene que ser la respuesta correcta. Entonces, quiero que te vayas a, a casa con esto. Si no viene así como lo acabo de escribir, simplemente va a venir con una X. Aquí va a decir... F esta cosita que parece una tilde, luego una X, y en vez, eh, cambia nada más. Cambia la A por una letra X. Y así va a venir seguramente en tu examen. Es relativamente sencillo, no, tienes que hacer operaciones, está muy fácil, pero eso sí lo tienes que memorizar. Y aquí es donde muchos estudiantes fallan. Recuerden que eh, pues equivocarte en una o dos preguntas pues puede hacer que no, no, no, quedes en la universidad, donde quieran que la, la carrera que quieras específicamente. Y eh, tengan en cuenta esto, la respuesta es el inciso B. Ahora, solamente voy a escribir la versión alternativa de esto, eh, como les acabo de decir, si no viene con una letra A, va a venir con una letra X, así. Y simplemente deben de memorizar esto. Ahora, este es de los problemas que en el examen, si uno lo ve así nada más como que de la nada, como que pan eh, pero está bien fácil, solo memoricen esto y ya. A esto le vamos a llamar derivada, la derivada. Y puede venir un problema que trate de hacerlo presente con esto, así con esto, tal cual, tal cual, no. Pero, este, pero para eso les pedimos que eh, se mantengan al tanto de nuestras publicaciones, donde pueden ver más ejercicios y las dudas que tengan, pues ya saben, pueden preguntar en la página o en este grupo de clases gratuitas. Eh, vamos a ver por aquí, repitamos los comentarios. Si tenemos alguna otra pregunta, hasta aquí todo bien. Me Va, perfecto. Eh, bueno, pues entonces no me queda más que recomendarles. Les recomiendo que se unan a este grupo de WhatsApp. Ahí pueden encontrar, estén al pendiente. Les, nosotros estamos al pendiente sobre los procesos de admisión, eh, recuerden que si no quedaste en la universidad en agosto, no pasa nada, solo esperas unos meses, eh, participas en la convocatoria intersemestral y puedes ingresar a universidades pues, como la UNAM, eh, puedes ingresar por ejemplo la UANL, eh, no tienes que esperar un año todavía para volver a ingresar a una carrera en la universidad, siquiera seguramente tiene esta modalidad intersemestral, solamente ten cuidado, no todas las carreras abren, pero la mayoría sí. Y aunque no quieras entrar en este periodo, este examen de la modalidad intersemestral te sirve. Te sirve porque cuando tú quieras de verdad entrar, no importa que tú digas, pues, ah, tú, yo, ya, yo acabo de ingresar a quinto semestre. De verdad, te va a servir muchísimo ese examen. Aunque no sea para ti en este momento, te sirve porque de esa manera tú miras tu conocimiento, sabes qué tanto te hace falta para cuando de verdad tengas que presentarlo. Y de esa manera no, no te tomes de manera despremedida. Eh, pues bien, no me queda de otra más que despedirme y pues estén al pendiente de nuestras publicaciones. Con eso estaremos terminando eh, la sesión de ejercicios de hoy. Seguramente el siguiente viernes también tendremos una otra transmisión, entonces pues, eh, pues gracias por acompañarnos y esperemos que este material sea de mucha ayuda para ustedes matemos.